Bien, amigo Leo Artista, y hoy en nuestro video te tengo un curioso top 9 de los tapabocas más ingeniosos que hemos visto durante la pandemia. Dime cuál te ha gustado más en un comentario y cuál te atreverías a usar. Por ejemplo, mira el perrito. El ingenio de los chinos y de los abuelitos. Muy bien, amigos, y pasaremos entonces a nuestro video porque realizaremos un espectacular Bienvenidos, amigos Leo Artistas, a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Art Drawings Hoy estoy en compañía de mi hijo Pablo y te vamos a enseñar a construir y una máscara protectora. Muy bien para esta máscara protectora, como la pueden ver, solo vamos a necesitar unas gafas que puedes tener en tu casa y material reciclado. En este caso, vamos al taller para enseñarte qué material usamos. ¿Listo? Y los materiales que usaremos en este caso son un tarro de gaseosa o de refresco, sí, vamos a utilizar un bisturí, muy bien, un bisturí, vamos a utilizar unas gafas que las puedes conseguir, una tienda o almacén, sí, un metro, sí, vamos a utilizar tijeras, eso, vamos a utilizar este material que es reciclado, que se conoce por como jumbo lo ahorita lo vamos a desinfectar vamos a utilizar destornillador exacto exacto muy bien y vamos a utilizar algunos tornillitos que ahorita eh, vamos a entregar además vamos a utilizar una tira una tira de brasier para eh, sujetar nuestras gafas y que sean más seguras. Como pueden ver, todo este material es un material que es de fácil consecución. En el caso de este, ustedes pueden utilizar FOMI, FOMI, o tela también, eh, que en este caso eh, esto es muy muy fácil de manejar y el foamy pues es muy económico muy fácil de conseguir muy bien bien amigos y como entonces estamos usando material reciclado en este caso esta botella lo primero que debemos hacer es desinfectarla bueno pablo présteme el alcohol muy bien roceme el alcohol hacer con una tijera o un cuchillo tengan en cuenta que es un elemento corto punzante y es peligroso entonces lo que vamos a hacer es como pueden notar el tarrito por acá trae una línea vamos a utilizar esa línea para cortar con mucho cuidado Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar, vamos a abrir la botella. Y... Muy bien. Como pueden ver en la parte superior esta botella trae unas líneas pues nos vamos a apoyar de esas líneas para que la máscara quede centrada ahí entonces vamos a ir por esta Perfecto, luego le damos unas puliditas por acá para que no vayan a quedar estos, estas puntas. Muy bien, entonces ahora lo que haremos es marcar y las áreas que queremos retirar de nuestra máscara quedando buscando que quede lo mejor centrada posible y vamos a marcar para que proteja lo mejor que se pueda nuestro rostro vamos a mirar acá con nuestro ayudante maniquí ¿sí? vamos a marcar más o menos, exacto, por aquí y acá. Luego, pues, el marcador lo retiraremos con algodón y un poco de alcohol. Muy bien, ya vemos cómo quedó marcada y los detalles se los hacemos cuando retiremos el Bien, para poderla pegar en la pata de la gafa vamos a dejar una línea más o menos de unos 2 centímetros y medio. ¿sí? Y vamos a retirar con la tijera. Ahorita que están todos en casa, pues puede ser una actividad que pueden eh, hacer en familia. Hacer sus propias caretas, caretas protectoras ¿sí? contra ese enemigo invisible. Creo que cubre perfectamente los ojos, la nariz. Y la boca Voy a mostrar ahorita te va a servir muchísimo para que eh, no tengas que estar midiendo y midiendo cada rato pues yo tengo aquí otra botella consigue otra lo que vamos a hacer simplemente va a ser calcar sobre esa botella si ¿sí? nuestra plantilla y así eh, puedes tener eh, varias varias plantillas para que eh, las, las uses Bien, para perforar la gafa, pues yo utilizo esta herramienta, Motor Tool, pero tú lo que puedes hacer es que puedes eh, utilizar un clavito caliente con un alicate, calientas con una velita o con una candela y luego perforas para que eh, el tornillito ingrese más fácil al, al que hicimos, las perforaciones, ¿sí? que necesitamos? ¿Sí? Para. Ahora sí, tenemos nuestra gafa Coinciden nuestras perforaciones Acá, perfecto, mi mandado a hacer Muy bien Ahí abrimos los dos huequitos sí. Y vamos a ponerle de una vez los tornillos Para que la vayamos inmovilizando Ahora vamos a abrir Acá nuestro otro huequito Bueno señor Bueno, como pueden ver el hijo está ayudando con las labores de la casa. Ya me dijo que no me puedo arrimar por esos lados de allá, porque él va a trapear. Listo. Muy bien. Lo que voy a hacer es sujetarla a las patas. ¿sí? Para eso, pues me voy a valer de unas abrazaderitas plásticas bien estas son las abrazaderitas, son muy delgaditas y son transparentes lo que nos va a hacer que se vea muy estético nuestro nuestra máscara protectora listo abrimos las perforaciones si sí, vamos a hacerlo con mucho cuidado la vez pasada fue algo tormentoso me logré Chusar dos veces esta vez Quiero irme invicto, recta. Muy bien. De esa misma manera vamos a tratar de poner la otra y nuestra gafa está listo, sujetada. Vamos a cortar lo más a ras que podamos. ¿sí? Y vamos a tratar de pulirlo con el bisturí porque tiene una puntita y no queremos que nos afecte en la cara perfecto muy bien así mismo vamos a hacer la otra parte Sean muy cuidadosos con esta herramienta, es bastante peligrosa. Muy bien, listo. Ya ahora sí tenemos nuestra máscara casi lista. Faltan ultimar unos detallitos, unos pequeños detalles. Que pegamos ahora muy bien ya la está lista para ir limpieza y desinfección bien amigos y espero que les haya gustado nuestra idea de hoy aquí tengo ya dos modelos que he realizado Espero que les sirva mucho, que la hagan en casa Es muy fácil de hacer para que estemos protegidos en la calle Y para que no estemos de pronto eh, infectando a alguien sin en un caso tal nos ha dado ese coronavirus tan fatal ¿Listo amigos? Entonces no olvides suscribirse En la descripción del video les dejaré el correo electrónico mío Para que tú me mandes tu careta, tu máscara A ver cómo te quedó si seguiste los pasos o si tienes otras ideas de caretas o máscaras protectoras. ¿Listo amigos? Espero que estén muy bien y nos vemos en un nuevo video tutorial de Leo Art. Oh.